Mira, mira que aflojale Dani. Sí. Para para. Toma negro, agárrame que yo se la levanto. La mora, la mora. Mira qué linda. ¿Quién baja por ahí? Si no tráela para este lado. Baja acá. Mira qué lindo. de las la, la, la, la, la, la que no se escape, por favor. Que hermosura, ¡Qué hermosa, va, Dani. Vamos, che. Qué amor. Esto es lo que veníamos a buscar, ¿no? Peca con ciro. Mira que hermosa. Se me cayó la carnada. Loca, la sombrilla de emoción, Para que ahí nomás. Mirá con la cañita que. ¿Viste? Qué hermosura. Tangostino. Yo quería Negra, dale. A demostrarla así de costado, si querés, así ya. Eso. Ahí está. Sí, Llega Negra. a salir otra? Noche, otra. Eh, sí. sí. Vamos, Silo. Sí, yo no digo que voy a pescar yo porque la caña mía está afuera. ¿Langostino, Dani? Langostino, sí. Qué hermosura, cuánto debe pesar, Che. No sé, pero... Te lo linda, para no lo sé. que veníamos a buscar, eh, Ay, grande, linda. Sí. Ríos, no me Una perita grande. Sí, me, me esperó, no me <risa> Dame, eh, que, bajate si no. Saque saque, saque, saque, Ay, qué fritanga. Ay, qué fritanga. desesperación sí. con la fritanga tango! ¡Es perita esto, no! Sí, mirad el, el piquito que tiene. Piquito. La señora pera. ¿eh? El piquito. <risa> ¿Qué es el que? ¡Mirá! ¡Dani! Dani. mira, si no te puedo agarrar te tiro el agua, dijo Ciro. Bueno, seguimos. ¡Qué de Corby. Ah, sí, filé de, de Corby. Ah, Bueno, la última pelita. Eh, se rompió el anzuelo. Así que vamos a cambiarlo. Use, está, está sin filo el alicate. Vamos. Dame un anzuelo. Voy a poner un anzuelo chiquito. Vamos por el objeto. el momento? Ay, que es una peli. Es una peli de las la violentas. Un pejerrey grande. Saca, saca. La... ¿Y dónde está? ¿Dónde engancho? ¡Ay papaya de la celaya! ¡Ay! voy a traer el agua abajo. ¡Ah! Sí. ¡Espamento! El ¡Ay, ¡No! allá! ¡Perita, perita, perita! perita grande, Ellos se emocionan con la perita, los otros buscan corvina grande. La ¡Perita! Bueno, el espamento. <risa> bueno, no, se escapó la grande que venía abajo, se escapó. <risa> <risa> <risa> bueno, hermosa pesca, hermosa pesca, entretenida, así que. Vamos a hacer otro frío. <risa> qué <risa> cacho de pejerrey sacó Ciro y no alcancé. <risa> no alcancé no, a grabarlo. No que lo tenía porque me picé en cañí y digo, de y estuvo De estuvo, digo. Sí, chavo. Mira qué hermoso, se tragó, qué lástima si no lo largaba con el del medio filé de corvina gente para, para el que venga a pescar sabe que ya el filé de corvina anda como piña para la variada, que venga a pescar y variada de todo, perita, pejerrey corvina grande, corvina chiquita Hermoso, hermoso. Capaz que ando de flote, eh. Nada, no, pero pues están sacando de fondo. Mira, pelita. ¿Sí? La pelita es gigante. Pará con la mano, para con la sí. mano, mano está la caña. No puedo, no puedo yo la tengo, yo la tengo. Qué hermosa pelita, uh -huh. loco. ¿Cómo? Nunca la he visto tan grande. Mira lo que es? ¡Qué hermosura. Felicitaciones, no, no. weón. ¿Qué especie es? A ¿Peri? No, no. Ah, sí. No, no, una coronita. No, bueno, algo, algo. Y bueno. Entretenido igual. Bien ahí. Hola, no está veniendo el pique continuo, pero... Sí, sigue igual, sigue el pique, pero más distanciado. Sí. Esto vamos a bajarlo para encarnar. Dale, joya. como tiene que ser a <risa> tu mamá que venga para acá con que la sacaste si eh, la saqué con camarón y con el anzuelo de abajo pues. lindo el tu Y la del coso perdón que morrea acá A mí me gusta el espamento que hace tango y capaz que es un. ¿Se que se que... No, no. Un dientudo. No, no, es Entonces, ¡Ay, burri! ¡Ay, burri! Ahí <facial> me <bullying> llevó la tanza mía mind, todo. Story, uh -huh. ah, Ay. La burri. va a ser botón. Bueno, acá, bueno, el bigotón hola que aparece greco subiendo un chiquita cambiando la especie una fritanga va a ser mixta oh. la carnada la misma sí filé de corvina de corvinita chiquita como sale fileteamos una ahí probamos así que hasta ahora la variedad se da con esa Pejerrey y el Pejerrey y sacó también. Pejerrey, el baile, la burris. Un lindo domingo estamos pasando. Hermoso. La verdad, hermoso. No se puede pedir más. Otro. Salió otro Pejerrey. ¿Te das cuenta, señor Pero vos venías trayendo y que. Sí. Vos dijiste otra burriqueta. Qué hermosa está. Lindo, ¿eh? A ver si se ve bien ahí, ah, está, está. <risa> está enojado. También sacaste con ¿Eh? qué era uh... corvina hijo de. ¿Por qué? The... Rivas, la morrera que está en lado, que qué la verdad hermosa la puerta. vamos a por el Tápoles, ya tenemos para acá. nada, tenemos para... Y José, te fue bien. Hasta ahora, pescaste varios. vale. chiquitos, pero. Comibles. Después, como yo saqué un peje grande, ya se empezaron a copiar. Claro. Saqué otro. Peje grande por acá, peje grande por allá. A volar, güey. ¿Viste cómo hace carnada para los dos? Sí, es un genio. Eso es, eso es, eso es, eso es mirá, mirá, mirá pasa, pasa caña, se va a hacer todo ¿no? si, sí, la vi ¿la viste? si sí. no que eso, va la el... sí. ¿Siempre, que siempre lo que se escapa ah, ah, ah, ese pique todo es, pero no era un peje. Saltó para el costado. Un... Uy, ya, ya, no. no, para el costado saltó lo vi clarito, pero no sé que... si era un peje. Era grande y se ya te dio el cáncer, Ah, vos vas a armar de flote, claro. Tira acá y la ayuda para allá. Ahora si José saca algún peje con el flote. No, es que yo iba, iba a tirar de flote, si el José me perdón ni lo había visto yo. Estoy diciendo con Entonces que. que, ahora deja que tire claro, que tire José y de última después tiramos todos. Él, pero, <risa> yo me corté la lengua con un chupetín. <risa> ¡Ay, Dios, con un chupetín. A ver, que comenten. ¿Cuántas personas se han cortado la lengua con un chupetín? Yo no conozco. Ciro? ¿Cómo le sangraba la boca? Calorón. Ay, sí, hace mucho calor. Calor, entretenido, está bueno. Ah, bueno, solemos el agua ahora del canal. Eh, bajó un poco el pique, pero bueno, sigue sí, saliendo calor. La verdad, hermoso. mirá ya sacó un magre está con cuñado cuñado ay me con la pluma en la cabeza tan si ¿sí? sí, en todos la lados la te la buscan te <ríe> <la> busca? <ríe> siguen los bagres, Dani. Sí, es que sí. <ríe> sí chiquito ¿Ah? Es un cangrejo, eh. Me estás jodiendo, me ve que tan grande Igual lo quiero ver No, no hay un cangrejo ¿Pero por qué vuela, Dani? Porque no Haciendo patitos Los, Volando lo traes Sí, sí claro. <risa> Uy, ¿tú cómo volaba ese bicho? Haciendo patitos lo traes Otro que el gato volador Mirá dónde está este nene. Ah, oh, sí me come, igual acá. Está descansando porque se cansó de pescar? Uh, están todos estos muertos en los Mentira. Mirá cómo se están al rayo del sol del tío José, Tango, todo. Acá el Dani está un poquito más oscuro. Porque está rayo del sol. Va a quedar como la corrida negra. Ay Dios. la basura que hay por acá eh, la verdad es que no había tanta pero eh, la contamos igual bueno gente eh, se aflojó el pique eh, subió bastante la marea eh, ya no se ve la orilla eh, hay pique pero no constantemente digamos eh, hay que esperarlo <risa> sale, sigue saliendo todavía sí, algo ya limpiamos los pescaditos Así que hoy unos fritanga vamos a comer. Pero bueno, eh, se levantó un poco el viento, ya está bajando el sol. Mira lo que subió el coso. El, el coso. Acá está Dani Pero con él. Nada, muy lindo. El Dani también está a, a sacar. Pero nada, acá seguimos. El otro del equipo se fue de lejos, ya hace unos tiros como a 150 metros de acá. <risa> Así probar más allá porque mueve mucho la plomada Tirás sí. acá y bueno, te la lleva mucho para allá o sea, hay que tirar con un plomo de 100 gramos, calculo, para que quede anclado Sí, mucha corriente Así hay Así que se puede tirar más lejos para probar allá sí. Pero el pique ahora me un montón eh, Sale alguna, alguna corvina chiquita hasta ahora Pero igual, hermoso, hermoso los piques que realmente tenido uh, Sí, tengo sueño y, te, y se Nos re quemamos, quemó, si sí, está re quemado, mirá el tango, estás re quemado vos sí, yo me puse las rojas <risa> pantalones rojos estás medio independiente, ¿sabes? <risa> y, y, el Lani, y el Lani que es firme, mirá. a la noche se <risa> ¿A, la noche? a la noche no sabemos si sale algo o no a la noche trae un kilo de tomate sí, estamos viendo que llegaron pescadores ahora tarde ¿Qué son las cuatro y pico? ¿Cinco? Sí, cinco. de la tarde. Y llegó un grupo de pescadores, cuatro o cinco pescadores, y se instalaron como para hacer un tiro a la noche, así que.. Por ahí hay probabilidad de que salga alguna corvina grande. No, no, no sabemos bien porque no conocemos bien el canal. Capaz que anda corvinas negras. Sí, no. Sé. Por ahí anda alguna morocha por acá. No sé. Calculo que tiene conexión con la ría, con. con la misma agua de la base y, y demás. La verdad que no, no, no conocemos bien, pero. Bueno, pero por ahí alguien sabe que deje en los comentarios. Estaría bueno, o ¿no? Canal de sí. Guido al Mar es este. Así que por ahí si alguno sabe, si en algún momento se sacaron corvina negra acá o si hay posibilidad de sacar, que comente. Esa es la cabecita que quedó ahí. Esa, esa, la... esa es la cabeza. Carbonera, corvina mora, no sé cómo la llaman. Así que nada, seguimos. Bueno, gente, eh, esto es todo el día de hoy. Eh, la verdad, que disfrutamos un montón la pesca. Eh, un día precioso, eh, hubo pescado. Eh, nos sorprendimos porque nosotros venimos a tirar un rato la caña o al menos eh, sacamos <risa> un Pero nos sorprendimos, una colina así, peje, sacamos, grande. Eh, pero nada, eh, una emoción para nosotros, para mí porque fue un peje así que saqué. Eh, y nada, espero que les guste este video, que, que me apoyen. Eh, les mando saludos a los que me mandaron saludos sí. y nada, denle like, suscríbanse, eh, así seguimos haciendo estas aventuras de pesca. Así que nada, chao. Van a sacar el. Van a sacar el carro para sacar el auto primero. Creo que te llevo a tu hogar. Ahí agarralo así lo llevas donde, donde vive. Viste que entra agua también por ahí. Y sí, cuando sube. Acá donde sacamos los cangrejos hoy, ahora ya hay agua. ¿Cómo ha subido. ¿Cómo ha subido, ¿viste? Se nota ya. Sí.